Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la presencia en esta convocatoria de prensa. Como ven, me acompañan en la mesa Inés Bardón, la Secretaria de Estado de Hacienda, y María José Gualda, Secretaria de Estado de presupuesto y Gasto. Como saben, hemos formulado esta convocatoria para presentar las proyecciones del déficit para nuestro país, para España, incluidas en el programa de estabilidad. 2021-2024, que en el día de hoy remitiremos a la Comisión Europea. Saben que es en cumplimiento de la normativa comunitaria que establece el plazo máximo de remisión de este plan de estabilidad hasta el día 30 de abril. Plan de estabilidad que, posteriormente, cada año… Eh, posteriormente recibe una actualización en el año en curso con el DBP, el plan presupuestario, que se remite en, a lo largo del mes de octubre y que, por tanto, eh, eh, digamos que son cifras siempre que eh, se profundizan en ellas a lo largo de cada, de cada año ya eh, correspondiente eh, al objeto de, de poder eh, revisar de, sobre las proyecciones las cuestiones que se tengan que plantear. Evidentemente, la senda de déficit que presentamos es coherente con el eh, cuadro macroeconómico que se presentó tanto en lo que se refiere a la previsión del crecimiento del PIB como a los propios datos de proyección del desempleo o de eh, la ocupación a lo largo de los próximos años. Por eso, eh, antes de eh, dar la cifra concreta del programa de estabilidad, me voy a detener unos minutos en explicar el escenario del que venimos para que puedan ustedes contextualizar el punto de partida para estas previsiones. Como conocen, desde el inicio de la pandemia, la más grave que ha sufrido el planeta en el último siglo, el Gobierno fue adoptando una serie de medidas para abordar esta emergencia sanitaria, por una parte, pero también para mitigar el impacto económico que desde el primer momento se dejó notar eh, derivado de la COVID-19. De hecho, como también hemos ido trasladando a lo largo de las últimas semanas, en 2020 España movilizó en torno al 20% del Producto Interior Bruto para hacer frente a esa crisis devenida por el virus. Es un volumen de recursos inédito en la historia de nuestro país. Y creo que pone de manifiesto un esfuerzo sin precedentes eh, para eh, que las Administraciones públicas pudieran combatir la pandemia, pudieran mitigar el impacto sobre el tejido productivo. En definitiva, el conjunto de los Estados miembros fuimos desarrollando una serie de políticas bastante homogéneas para que justamente ese impacto de la COVID no se tradujera en el impacto previsible que podía tener de destrucción del tejido productivo. Hay una batería de medidas que sustentan esta, este, este, esta aportación del 20% del PIB eh, para combatir la COVID. Y eh, yo diría que algunas de ellas son muy elocuentes, eh, eh, por supuesto, todas las que van dirigidas a salvar las rentas de familias, de trabajadores, de empresas o de autónomos. Y, por otra parte, también eh, fortalecer los servicios públicos, fundamentalmente la sanidad y la educación, al objeto de que pudieran adoptar las medidas de atención o preventiva que en cada caso fuera necesario. Los datos son elocuentes, reflejan que el gasto público aumentó en este año 2020 en 53.070 millones de euros y alcanzó el 52,3% del PIB. Además, cualitativamente, quiero recordar que casi nueve de cada diez euros de este incremento del gasto se destinaron a medidas específicas que iban dirigidas a proteger, como decía, rentas de trabajadores, de autónomo o tejidos productivos, eh, como digo, medidas que veremos más adelante que han resultado eh, positivas y, por tanto, que han dado el fruto esperado. En concreto, parte de esos recursos eh, se dedicaron a sanidad y a educación, en un momento crítico y, para ello, las Administraciones eh, territoriales, en concreto comunidades autónomas, contaron con los mayores recursos de la historia, de la serie histórica de, de la financiación autonómica, al objeto de que pudieran desarrollar las tareas de refuerzo que eran necesarias. También, en segundo lugar, ese incremento del gasto público se centró en la protección del empleo, Básicamente a través de los ERTE, como ven en la diapositiva, o en las prestaciones por cese de actividad. Y yo diría que hay unanimidad de todos los analistas coincidiendo en que han sido medidas eficientes y también efectivas para conservar los puestos de trabajo. La pregunta probablemente en ese punto sería qué hubiera sucedido si el Gobierno no hubiera emprendido esta política expansiva. Los datos ponen de manifiesto que los cálculos indican que el PIB, la riqueza, habría caído del orden del 25%, es decir, una cifra, como ven ustedes, eh, más del doble de lo que experimentó la caída eh, real, y habría tres millones de desempleados más, insisto, si se hubiera comportado las soluciones a la crisis de una forma inercial, de una forma mimética, a como se produjeron las respuestas en la crisis anterior. Por ello, yo diría que las recetas que se han puesto en marcha por este Gobierno han demostrado ser más eficaces, más igualitarias que las recetas neoliberales basadas en la austeridad que se aplicaron en la crisis anterior. Quiero, además, mm, seguir subrayando que la prioridad del Gobierno ha sido en todo momento la recuperación económica y la creación de empleo. Y, por ello, también es importante decir que se mantendrán los estímulos eh, el tiempo que se considere necesario. Y, de hecho, eh, somos, mm, eh, estamos muy de acuerdo con las advertencias de la Comisión Europea y del propio Fondo Monetario Internacional eh, advirtiendo del riesgo que tendría sobre lo ya recorrido el hecho de retirar los estímulos fiscales demasiado pronto. Es eh, por ello que la eh, tendencia, la inercia de crecimiento de la economía, insisto, que se planteó por parte del cuadro macro. Es una eh, tendencia que tendremos que seguir reforzando a lo largo de los próximos meses, incluso incrementándola con medidas que se puedan eh, implementar eh, como las que se contemplan en el conjunto del plan de recuperación y resiliencia. En cualquier caso, evidentemente el Gobierno no se conforma, no somos condescendientes, todo lo contrario, eh, probablemente conocemos de primera mano que el año 2020 ha sido durísimo para todos los ciudadanos, también para el sector empresarial y, por tanto, eh, esas medidas que se pusieron en marcha, algunas de ellas todavía vigentes y que permanecerán a lo largo de este año 2021, han permitido que el PIB del año 20 cayera por debajo de las propias previsiones que el, go que, que el Gobierno había ido actualizando a lo largo de ese ejercicio. Sin embargo, me gustaría apuntarles tres factores que, desde nuestro punto de vista, nos invitan desde la moderación y la prudencia al optimismo. En primer lugar, hay que decir y subrayar que la ciencia, una vez más, ha proporcionado soluciones y hay ya varias vacunas para vencer al virus. Quiero resaltar en este punto añadido que el proceso de vacunación se está acelerando de manera muy manifiesta y, por tanto, a lo largo de esta semana, como ha dicho la ministra Daria, España va a recibir casi cuatro millones de dosis en una sola semana, un hecho inédito hasta la fecha. Un hito que va en línea con nuestro objetivo de que el 70% de la población esté vacunada a finales de agosto. El segundo motivo para el optimismo es que la economía española demuestra su capacidad de registrar crecimiento vigoroso cuando la situación sanitaria mejora, como se puso de manifiesto con los datos del tercer trimestre del año pasado, cuando la mejor evolución de los contagios, hospitalizaciones, ingresos en UCI, permitió también un fuerte crecimiento que superó todas las previsiones. Es algo de sentido común que cuando los datos de contagio mejoran se produce una mayor permisividad a la movilidad, también a las aperturas de determinada, eh, eh, determinados entornos eh, de negocio y, por tanto, lo prioritario, como siempre decimos, lo fundamental es mantener el virus a raya y, y los contactos tenerlos controlados sin que experimenten crecimientos que obliguen a dar marcha atrás en alguna de las medidas. En tercer lugar, también creo que hay que reconocer que España es uno de los países desarrollados en donde existe también unanimidad, consenso en el marco eh, experto eh, respecto a que va a crecer, va a ser el país o de los países que más va a crecer en los próximos años, confirmando también la capacidad de recuperación de resistencia que tiene la economía. Este elemento se complementa con la eh, respuesta sin precedentes que la Unión Europea ha dado a esta crisis, poniendo en marcha el ambicioso programa de reforma y de inversión que en España nos va a permitir incorporar 140.000 millones de euros. Para el año 2021 ya los presupuestos contemplan 27.000 millones y, sin duda, es un elemento imprescindible para eh, impulsar este crecimiento y para sentar la fase en la línea de que nuestro país sea uno de los países más productivos, más eficientes, pero también más sostenibles y más justo socialmente. Sobre esta previsas, la previsión de crecimiento presentada en el cuadro macroeconómico asciende para el año 2021 al 6,5%. Se trata, como trasladó la vicepresidenta económica, de una previsión inferior a la que se contempló en el plan presupuestario debido fundamentalmente al fuerte impacto de la tercera ola en los meses en concreto de enero y febrero de este año. Una tercera ola, que lo que ha producido en la práctica es desplazamiento del crecimiento previsto para el primer trimestre hacia eh, adelante, es decir, eh, trasladándolo eh, a los meses sucesivos, llegando hasta el año 2022. Por ese motivo, la previsión de crecimiento para ese año 2022 se eleva igualmente al 7%, por lo que el saldo global de crecimiento previsto para ambos ejercicios se mantiene eh, aunque, como digo, se retrasa unos meses respecto a la previsión inicial. Se estima que a finales del año 2022 los niveles de actividad puedan alcanzar los previos a los que teníamos antes de la pandemia. También, como conocen, esta mañana el INE ha publicado que el PIB se contrajo un 0,5% en el primer trimestre, un dato que va en línea con las previsiones que el Gobierno había manifestado y que no compromete la estimación anual de crecimiento del 6,5% para este ejercicio. De hecho, hay que tener en cuenta que este dato intertrimestral que se publica hoy se elabora con la información disponible y que en la mayoría de los indicadores de las estadísticas coyunturales llegan hasta el mes de febrero. Por tanto, cuando se actualizó, este cuadro macro, ya se conocían esas previsiones, se conocían esos datos y, por tanto, está en coherencia. Con cautela, hay datos que apuntan a un cambio de tendencia también en el mes de marzo de este mismo trimestre, por ejemplo, con el índice de comercio minorista que hemos conocido también en el día de hoy, en donde se refleja un incremento del 15% en la tasa interanual desde el mes de marzo. Los datos de empleo también de este mes fueron mejores que los de febrero y enero y además también les puedo informar que desde el 1 de marzo hasta el día de ayer el número de personas en ERTE se redujeron en 190.000, siguiendo la mejoría de la situación sanitaria. Actualmente estamos en el entorno de 640.000 personas en ERTE. En cualquier caso, insisto en que todos los organismos internacionales prevén que España sea el país de las grandes economías que más crezca este año y el siguiente. Para los ejercicios siguientes, la evolución de la economía va a ir convergiendo progresivamente a su crecimiento potencial con el avance previsto del 3,5 en 2023 y del 2,1 en el año 2024. Igualmente, como adelantó el Ministerio de Economía, el empleo va a mejorar su comportamiento de forma progresiva en la línea de recuperación de la actividad económica. Así, en el año 2021 la tasa de paro va a descender hasta el 15,2%. En concreto, la reactivación económica permitirá la reincorporación de los trabajadores que están afectados en este momento por las restricciones con una creación neta de empleo por encima de los 350.000 ocupados. Uno de los objetivos prioritarios justo este, el de la incorporación de los trabajadores en ERTE, y por ello la intensidad de la tercera ola provocó que las personas aumentasen en esta modalidad de los ERTE hasta los 970.000 a principio del mes de febrero. Pero si ven la evolución, una vez que se superó el momento álgido de la ola y, por tanto, el momento crítico que es superponible de permanencia de trabajadores en ERTE, eh, eh, ya se han reincorporado a los puestos de trabajo desde este pico de la ola de febrero, más de un 30%. En concreto, eh, se sitúa ahora en 640.000 las personas que continúan en ERTE en el día de ayer. A partir del año 2022, la implementación del plan permitirá recuperar, consolidar esta creación de empleo, reduciendo la tasa de paro de al 12,7% de la población activa, tal como vienen ustedes, para el año 2024. Ahora voy a pasar a detallar las cifras y proyecciones de, edad de déficit eh, que como recuerdan, tuve oportunidad de explicarles hace una semana en esta misma sala, en donde trasladé el efecto que tuvo la pandemia eh, en las cuentas públicas de todos los países y también, como no, de España. En nuestro caso, las medidas adoptadas para desplegar el escudo social y para proteger a los colectivos más vulnerables para el apoyo a nuestro tejido productivo, provocaron un déficit que en el año 2020 cerró en el 10,09%, redondeando en el 10,1%. Una cifra que es elevada pero que es inferior a la previsión del Gobierno, 11,3, y también a las estimaciones de la mayoría de los organismos internacionales que incluso, en algún caso, llegaron a vaticinar un déficit del 14% para el año 2020. Si incluimos el impacto de la reclasificación de la SAREF, del llamado Banco Malo, como recuerdan, una, un, un, una, eh, un instrumento que se creó por parte de los gobiernos anteriores del Partido Popular con motivo de la reordenación del sistema bancario. Insisto que si incluimos este impacto que se ordena por Eurostat y que a partir del año 20 computa, es el primer año que impacta en términos de déficit público, situaríamos el déficit en el 10,97%, también por debajo de la mayoría de las estimaciones y de la propia del Gobierno, incluso sin Lázaro. Obviamente, esta revisión a la baja del PIB tiene consecuencias sobre la proyección del déficit público y nos obliga a revisar nuestras estimaciones. De esta forma, la previsión para el déficit del año 2021 se sitúa en el 8,4%, una cifra ligeramente superior al 7,7% que se recogió en la elaboración de los presupuestos. Yo diría que a alguno de ustedes le podría llamar la atención que la nueva proyección se limite a un impacto de siete décimas cuando la revisión del PIB a la baja ha sido de tres puntos. Pero hay que tener en cuenta que la anterior previsión de cierre, la anterior previsión del 7,7, partía del supuesto en que el déficit cerraba el año 2020 al 11,3%. Como ya he señalado, finalmente el dato fue 1,2 puntos mejor y el déficit se situó finalmente en el 10,09%. Digo esto porque ello ofrece un importante colchón que explica que el impacto de la caída del PIB no tenga un efecto tan severo en las previsiones del déficit. Pero otro elemento importante a considerar y a estudiar es el efecto que estamos observando respecto, si me permiten la expresión, el desacoplamiento que se ha producido entre la caída del PIB y la caída de la recaudación, es decir, sobre el saldo fiscal. Por darle solamente un dato en relación a cómo se ha producido ese eh, efecto de los estabilizadores automáticos a mejor en la situación de la recaudación, es que justamente en el año 20 el PIB nominal cayó un 9,9% y, sin embargo, la recaudación lo hizo en un 8,8%. ¿Recuerdan cuando presenté estos datos? Que ya trasladé que era la primera vez en la serie histórica que esto ocurría, es decir, que la evolución de la recaudación es mejor que la propia previsión de crecimiento de la economía y que, por tanto, eh, habíamos encargado incluso un análisis al, estudio, al Instituto de Estudios Fiscales para que profundizara en esta cuestión. A priori, ese efecto se produce sobre todo porque las medidas diferenciales adoptadas en esta crisis provocan una protección de la renta y una protección del tejido productivo que hace que a efecto de eh, fiscalidad, a efecto de eh, recaudación fiscal, el comportamiento sea mejor que lo observado en años anteriores y en crisis anteriores. De hecho, la reducción de este déficit público para el año 2021, en, eh, pasando del 10,1 al 8,4, será la segunda mayor de la serie histórica en nuestro país. Quiero resaltar que todas las proyecciones que se incluyen en este plan de estabilidad se han calculado a partir de un escenario inercial. Esto lo quiero subrayar porque es muy importante para entender el contexto del plan en donde se adopta este escenario sin impacto de posibles medidas, de posibles reformas que se vayan a aplicar a lo largo de este ciclo económico. Es por ello que, eh, digamos, el devenir que tendría eh, los objetivos, el saldo fiscal, si no se incorporaran ninguna de las medidas que están incorporadas, por ejemplo, dentro de las reformas del plan de estabilidad, reformas que afectan al mercado laboral, que afectan a la, eh, eh, a la recaudación fiscal o que pueden afectar al sistema de pensiones. Recuerdan ustedes que toda esa eh, batería de reformas son reformas dirigidas a mejorar estructuralmente nuestro mercado laboral, a mejorar la sostenibilidad del déficit de seguridad social y del sistema de pensiones y a mejorar también el saldo fiscal del conjunto del país a partir de la mejora también de la recaudación que se podría producir. Por tanto, escenario puramente inercial de cómo se comporta el saldo fiscal respecto a cómo se establece o cómo se eh, cristaliza la previsión de crecimiento económico que conocimos en la actualización del cuadro macro. En ese mismo escenario inercial, la senda de déficit seguirá el ritmo descendente, como nos comprometimos al inicio de la legislatura, situándose en el 5% año 2022, 4% año 23 y 3,2% en el año 2024. También ven que la reducción del, del déficit es especialmente notable en el año 2022 y ello también se explica por dos factores. Por una parte, la mejora de la actividad, el fin de la emergencia sanitaria va a suponer una reducción también de los estímulos que se venían aplicando para la contención de la situación actual. Y, por otro lado, el hecho de que se haya retrasado unos trimestres, el crecimiento provoca que el incremento de la, de la recaudación tras la fuerte caída en el año 20, alcance también a la primera parte del año 2022. Esto significa que, aunque las reglas fiscales, saben ustedes que están suspendidas en el año 20 y en el año 21, también hemos pedido a la Comisión Europea que sigan estando suspendidas durante el año 2022, pero demostramos que nuestra responsabilidad fiscal se mantiene intacta, demostrando eh, una caída importante del déficit que preveemos registrar, insisto, de forma inercial, aunque la prioridad, y así lo trasladamos, sigue siendo crecimiento y creación de empleo. Si analizamos estos datos por sus sectores, una vez más, la Administración central asume la mayor parte del, del coste de la pandemia. En concreto, la proyección de déficit para el 2021 es del 6,3%, lo que supone una reducción respecto del 7,5% del año 2020. Tenemos que tener en cuenta que la Administración central va a seguir garantizando los recursos a las comunidades autónomas con una transferencia extraordinaria de 13.486 millones. En este punto, comunidades autónomas acabarán 2021 con una previsión de cierre del 0,7%, una tasa inferior a la de referencia, que se fijó en el 1,1% y el porqué de ese dato de mejoría respecto al cierre viene también explicado porque eh, las comunidades autónomas cerraron en el año 2020 con un déficit del 0,2% frente al estimado del 0,6. Por tanto, arrastran, si me permiten la expresión, cuatro décimas del PIB que se desplazan o que se trasladan también en la mejoría respecto al año 2022. Situación de partida es mejor y, por tanto, esas cuatro décimas se reflejan también en la caída al eh, 0,7% respecto al 1,1%, que como ven ustedes justamente son esas cuatro décimas que se mejoraron en el cierre del año 2020. Corporaciones locales, también pueden ver, terminarán este año en nuestra previsión en equilibrio presupuestario y seguridad social con un déficit del 1,5%, lo que supone también un descenso significativo respecto al año 2020. Eh, quiero recordarle que el cierre para este subsector fue del 2,6%, pasaría del 2,6 al 1,5%. También la mejora de la economía se traslada en el comportamiento, como no, de los ingresos públicos que recuperan el nivel de pandemia, lo que representa el 40,5% del PIB. De hecho, ven ustedes en la eh, diapositiva que la previsión de recaudación tributaria aumenta un 7,6% hasta los 275.000 millones, una cifra similar a la que se registró en 2019, es decir, en la época prepandemia. Todas las figuras tributarias crecen impulsadas por esta mejora de la actividad. La mejora del empleo se traduce, por ejemplo, en un incremento del 5,9% en el IRPF, y del impuesto sobre la renta de personas no residentes. El IVA, que como saben graba también o que graba principalmente el consumo, va a aportar a las arcas públicas un 7,8% de crecimiento por la mejora, sobre todo, de la demanda interna. En el caso del impuesto sobre sociedades, que como saben es el tributo, que registró una mayor caída en el año precedente, se espera que recaude un 13,9% más. Ello se explica sobre todo por la mejora de los beneficios empresariales. Como he dicho anteriormente, quiero insistir que este programa de estabilidad que hoy remitivo contempla solo y exclusivamente un escenario inercial, ...es decir, no incorpora ninguna de las reformas pendientes... Y subrayo una y otra vez esta materia porque, si no, eh, eh, tendríamos una senda de estabilidad distinta que iremos conociendo en la medida en que presentemos el plan presupuestario, actualicemos los programas de estabilidad en los años sucesivos, incorporando ya el conjunto de reformas que se tienen previstas en el marco del plan de estabilidad y que también en el día de hoy se mandan a, a modo de compendio bajo el epígrafe Plan Nacional de Reformas, compendio, síntesis, de las que ya se contemplan en desglose en el programa de recuperación y que acompañan, como saben siempre, todos los años, ese programa de reforma, el propio plan de estabilidad. Evidentemente, la reducción del déficit y también el crecimiento económico va a impactar de forma positiva en la deuda soberana y, de hecho, la deuda pública va a empezar a descender este mismo año al situarse en el 119,5% del PIB, continuando esa senda descendente los años sucesivos, yendo hasta, el déficit, hasta una reducción del 112,1% en el año 2024. Ven ustedes que se va produciendo una importante reducción de esa deuda, sobre todo en el año 2021 respecto al 2022, en donde pasaríamos del 119 al 115,1 y en el año 2023, en donde del 115 caminaríamos hacia el 113,5 hasta alcanzar este dato del 112,1% en términos de deuda, 3,2 en términos de déficit del año 2024. Voy terminando en relación con recordarles solo algunos elementos. Eh, recuerdan que el sector público ya inició un proceso de mejora de su saldo fiscal y presupuestario y, por tanto, en mejor condición de recibir y ejecutar el plan de recuperación. A España le corresponden más de 140.000 millones que van a permitir reforzar estos fundamentos de la economía española. En este sentido, el plan de recuperación que esta tarde se remitirá a la comisión va a recoger 110 inversiones, movilizando 70.000 millones de euros solo en el periodo 2021-2023. El plan resulta neutro a efecto de saldo fiscal en esa previsión inercial de la senda de estabilidad un elemento que no había dicho anteriormente y que también es importante que ustedes conozcan. Además, también el plan incluye 102 ambiciosas reformas que van a acelerar todas estas transformaciones para que nuestro país se sitúe a la vanguardia europea, estimando que los fondos europeos generarán en torno a 800.000 empleos en los próximos tres años. Es por ello que el plan no solo es importante para España eh, imprescindible para toda Europa y por ese motivo nos hemos unido, nos hemos sumado a los gobiernos de países como Alemania, como Francia o como Italia para hacer un llamamiento a toda la Comisión Europea y acelerar la aprobación de estos fondos cuanto antes. También eh, siempre resalto, llegado a este punto, que independientemente de ese elemento, el hecho de que se haya presupuestado el plan de recuperación 27.000 millones, está permitiendo ya en este primer trimestre su ejecución y recordarle solo que se han repartido más de 2.000 millones en las conferencias sectoriales, es decir, para comunidades autónomas, al objeto de que sin demora empiecen la implementación del plan. Concluyo diciendo que si el año 2020 fue el año de la pandemia, este año 2021 será el año del comienzo de de la recuperación económica y social de nuestro país. Una recuperación que no se puede quedar en números abstractos, sino que tiene que alcanzar la realidad del día a día de los ciudadanos y de sus bolsillos. Por eso, vuelvo a insistir en que las medidas de estímulo se mantendrán el tiempo que sea necesario y, por tanto, no vamos a cometer errores del pasado, cerrando una crisis en falso, creando una desigualdad añadida a la situación económica y, por tanto, mayor precariedad y mayor empobrecimiento, sobre todo de las clases medias. Nuestra obligación, nuestra responsabilidad, pero sobre todo el compromiso del presidente del Gobierno es que el crecimiento tiene que ser inclusivo y sostenible y que la creación de empleo tiene que ser también de calidad. Vamos a demostrar, lo estamos haciendo con los datos que estamos mostrando, datos incluso de cierre ya en el peor año de la pandemia, año 2020, que es posible eh, eh, retomar esa senda de crecimiento económico sin que nadie, ni ciudadano ni empresa, se quede atrás. Con ello, termino la comparecencia y quedo a la espera de cualquier pregunta que yo o cualquiera de mis compañeras pueda responderle en base a los datos que os hemos suministrado. Muchas gracias. Muy bien, empezamos la rueda. Las preguntas, Mercedes, de expansión. ¿Qué tal? Eh, yo tenía, de lo que acaban de explicar, eh, si, eh, no he entendido bien eh, la reducción de la previsión del crecimiento de recaudación es mayor que el, lo que podemos observar respecto al, al, al intervalo que se en el déficit y bueno, usted estaba hablando de lo bien que se está comportando no he entendido que esta caída de la previsión de alza de recaudación para 2021 me parece mayor de lo que cabría esperar con lo que usted apuntaba y a qué achaca también el, el gran crecimiento que espera en sociedades eso de lo que, de lo que acaba de, de explicarnos y, y luego yo quería preguntarle eh, respecto a lo, 2021, las previsiones eh, si realmente calculan que los impuestos a residuos y plásticos van a poder estar en vigor este año porque la IDEF alertaba del retraso ¿no? y también le quería preguntar sobre eh, Tobin y Google lo mismo, si finalmente llegarán a estar operativos, aunque sí que están aprobados y en el plan de recuperación que publicaron el 13 de abril se hablaba del diésel como una previsión de, de, de alza en el diésel y si esto sería para 2022 y, y luego, en el lado de los eh, del gasto, le quería preguntar por el, por la, el impacto a la sentencia del IVA de, 2000, de diciembre de 2017 si prevé ir devolviendo según los, los casos que están judicializados o tendrá que devolver a todas las Administraciones, incluidos ayuntamientos, que lo pedían ayer. Gracias. Sí, decía que gracias, Mercedes, empezando por la primera cuestión. Sí, nosotros venimos observando y lo hemos trasladado en el cierre del déficit del año 2020 que eh, se ha producido una ruptura del comportamiento eh, que se mantenía en relación con la caída del crecimiento económico versus el comportamiento de la recaudación. Dijimos en el año 20 que por primera vez en la serie histórica se había producido una caída del PIB superior a la caída de la recaudación, con comportamiento distinto, según la figura fiscal. ¿no? En, en, en comportamiento en la renta, mejor, el comportamiento en sociedades, peor. ¿no? Digamos que en el saldo global de la recaudación es la primera vez que se, produce, se produjo esta cuestión. Trasladé que la impresión, ¿no? de a primera vista, eh, que pueden tener los técnicos y los expertos es que realmente lo, las medidas que se pusieron en marcha con motivo del escudo social o con motivo de, de los ERTE produjeron una, eh, una especie de salvaguarda, una especie de protección de la renta de los trabajadores al hecho de que el impuesto sobre el IRPF se comportó de una forma distinta a como se venía comportando en crisis anteriores. Encargamos al Instituto de Estudios Fiscales que profundice en esta cuestión, es decir, en cómo se están comportando los estabilizadores automáticos con las nuevas medidas, de manera que se está produciendo una suerte de desenganche, de esa, de esa caída de PIB miméticamente, caída de la recaudación al menos en la misma dimensión que caída del PIB. Y esto mismo que hemos observado en el año 20 es lo que observamos en, el, en los años sucesivos. Es decir, que los mecanismos de protección nos están permitiendo sostener la recaudación mejor que lo que se había producido en crisis anteriores. Hay que estudiar eh, de forma, yo diría, muy, muy eh, minuciosa los datos internos que sustentan eh, estas cuestiones y por eso hemos encargado desde el Ministerio y seguro que hay otros analistas que estarán interesados en analizar este fenómeno, esta cuestión que nos parece francamente positiva porque permite establecer una suerte de cordón sobre la recaudación eh, a partir de los mecanismos, entre ellos los ERTE, probablemente lo más importante, las medidas de estímulo económico que nos están permitiendo sostener esa recaudación. Dicho esto, eh, el, el, el hecho, eh, cuando usted me comentaba sobre la previsión de la recaudación en los años eh, en el año 2021-2022, hay que tener en cuenta que la base en la que la recaudación quedó en el año 20 es más favorable y, por tanto, los crecimientos se aplican sobre una base más favorable que la incluso proyectada eh, respecto a los presupuestos. ¿De acuerdo? Porque en los presupuestos nosotros teníamos una caída mayor. Al, al, al conservarse en parte esa recaudación y impactar el crecimiento, ahí también hay una un efecto, insisto, que viene deviene del mismo elemento, porque se está produciendo una protección, entre comillas, ¿eh? con toda la prudencia, una menor caída de la recaudación que la que se esperaría si analizamos las series históricas. Yo esto creo que es uno de los elementos importantes que en el futuro tendremos que seguir observando. También en eh, el, el, el, el, el, el, el impuesto sobre sociedades, me preguntaba sobre el mayor crecimiento, básicamente eh, se sustenta en la evolución del crecimiento y también en el incremento de devoluciones sobre el impuesto de sociedades que se produjo en el año 2020. Eso hace que al eh, netear, ¿no? al, al descontar ese efecto masivo de devoluciones que se produjo en ese año 2020, eh, también la previsión de recaudación sea superior a la que eh, en un principio probablemente cabría esperar. Respecto al resto de figuras tributarias en relación con residuos o plásticos, eh, se marca eh, digamos que el cronograma en relación con la propia eh, tramitación de las leyes medioambientales porque estos impuestos van incorporados en las leyes medioambientales y, por tanto, sé que eh, bueno están en tramitación acelerada en el Congreso de los Diputados, pero tendremos que esperar, estamos un poco en, en pendientes ¿no? de cómo esta situación se desarrolla. Tobin y Google están ya incorporados, son impuestos que se aprobaron en el año 20, por tanto, están impactados, no los previos, en ese sentido, si sí decirles que toda la, el inercial está hecho sin reforma, sin reforma y, por tanto, sin impacto perdón, sin impacto de, de algunas de, la, de las cuestiones que en ese marco se podrían, se podrían producir. Y, igualmente, ocurre con las demás figuras fiscales. ¿eh? Solamente hemos proyectado lo que actualmente marca nuestro marco fiscal y no hay proyectado en el ejercicio siguiente ninguna repercusión ni ningún impacto respecto a figuras nuevas que se tuvieran que incorporar al presupuesto. Por eso he subrayado cuatro veces que el escenario es inercial, eh, proyectando lo que en este momento tenemos. Por tanto, siempre es mejorable esos saldo en función de las reformas que se puedan plantear en seguridad social, en mercado laboral, en reforma fiscal, en reformas medioambientales, en cualquier otra cuestión que se pudiera plantear. Y, y, por último, digo con esto como con cualquier figura fiscal que me pregunten, ¿eh? cualquier figura de van ustedes a subir, a bajar, van, no hay nada previsto de impacto de reforma fiscal en el escenario inercial. Por eso es inercial. Y, respecto al IVA del año eh, 2017, decirles que, como he explicado en estos días previos, esta situación de bienes… Yo, eh, la, la tildaba ¿no? de dos atropellos que produce el Partido Popular eh, eh, durante eh, los últimos años. El primero, y lo digo y lo he dicho siempre, con nocturnidad y alevosía, se hace una modificación del de IVA eh, que para, para la puesta en marcha de su sistema de información que no se comunica a las comunidades autónomas, que no se convoca al Consejo de Política Fiscal y Financiera y que tiene un efecto en la recaudación para el año 2019. Siendo consejera de, de, de Hacienda de Andalucía, fui la primera que denunció esta situación y le pedí explicaciones al señor Montoro, explicaciones que consistieron en decir no tiene impacto en la recaudación. Digo porque venimos de ahí. ¿Mm? Que llama la atención que quienes protagonizaron ese atropello ahora eh, exijan, ¿no? El, el que responda a otro gobierno que nada tiene que ver ...con esta cuestión. Aún así, y como saben nunca me importó eh, quiénes son los que tienen que eh, eh, tener las competencias en un sentido o en otro, había que reforzar a las comunidades autónomas y el presupuesto del año 2019, segundo atropello, corrigió esa liquidación. Pero no se aprobó el presupuesto, entre otras razones, eh, por el voto contrario del Partido Popular que se raja la vestidura y por dos veces fue el Partido Popular el que ocasionó el problema y el que evitó que se arreglara. Por eso, a mí la sentencia que viene de los tribunales de justicia no es una sentencia que me haya sorprendido en estos extremos y, por tanto, como he trasladado, vamos a estudiarla en profundidad y, evidentemente, lo que se aplique para un subsector o lo que se aplique para una comunidad autónoma se hará para la totalidad. ¿En qué sentido? Estudiaremos a fondo la, la, la sentencia para ver el alcance que tiene, pero ya desde el primer día transmití que se aplicaría en la totalidad de los territorios e insistí en que eh, no me había sorprendido la sentencia porque había sido testigo de los dos atropellos que se habían producido en relación con el IVA. Por eso, eh, también, por, por último, trasladarte, Mercedes, que el año pasado el Estado transfirió a las comunidades autónomas 16.000 millones de euros. Este año va a transferir 13.000 millones de euros, 11 veces lo, el, el, el, el, el importe del IVA. No hubiera tenido ningún inconveniente en que eh, se hubiera incorporado ¿no? esa compensación, como ustedes entenderán, si es que he hecho transferencias incondicionadas por 16.000 y por 13.000 sin tener ninguna obligación legal. Tanto eh, Si hay algún ejecutivo que ha estado sensible y que ha intentado desde el primer día resolver este tema, ha sido este ejecutivo. Por eso digo que contrasta ¿no? con eh, eh, las declaraciones altisonantes que algunas comunidades autónomas eh, del mismo signo político, que quien provoca el problema y quien evita la solución, hacen durante estos días. ¿no? Yo prefiero quedarme con el diálogo y con, y con el análisis y, la, y ya… Eh, eh, estudiaremos la sentencia y podremos trasladar cómo y de qué manera el Gobierno de España interpreta esta cuestión. Muy bien, seguimos en la sala. Os pediría cierta mesura en el número de preguntas para que todo el mundo pudiera preguntar. Laia de Lara. Gracias. Buenos días, ministra. Ahora que hoy se va a presentar a Bruselas el, el plan de recuperación, creo que ha dicho esta tarde, no sé si nos podría concretar un poco el, el calendario de, de ese plan. ¿Cuándo podremos leer estos 2.000 folios? Si los podremos leer hoy. ¿Cuándo se va a poner en, en marcha el portal que va a funcionar como ventanilla, ventanilla única para que las empresas puedan optar a las, a las licitaciones y a las y a las subvenciones y, sobre todo, cuándo eh, se van a poner en marcha esas primeras licitaciones. Gracias. Muchas gracias, Daria, por la pregunta. A lo largo del día de hoy se va a eh, remitir a Bruselas el plan de recuperación, después de un trabajo que quiero agradecer a todos los técnicos, a todos los funcionarios muy arduos, de eh, subida a la plataforma de todos eh, los componentes, de todas las fichas que conforman el plan de recuperación. Un plan, lo digo porque, porque evidentemente es coherente y va en esa dirección, eh, que se presentó por el presidente del Gobierno tanto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros como en el Congreso de los Diputados. Y es obvio que el conjunto de desglose de la ficha es absolutamente coherente con el plan. El plan que presentó el propio presidente ya contemplaba las reformas que se incorporan en el plan y ya decía incluso cuáles son el número, ¿no?, de, de reformas y de inversiones que se acompañaban a, a, al plan. Y lo que las fichas hacen, eh, eh, digamos que técnicamente, un mayor desarrollo, pero no aporta, por supuesto, ni por, opción, ni por acción ni por omisión, nada distinto que ustedes no conozcan ya respecto al sentido de las reformas. Incluso les diría, eh, eh, evidentemente es un plan que desde el principio tiene vocación de que sea transparente, de que sea dialogado en el marco del diálogo social con los grupos parlamentarios, en la medida en que esas reformas se tienen que convertir en normas y por tanto aprobarse en el Congreso de los Diputados, y eso lleva a que la enumeración de esa reforma no alcance un grado de detalle que será fruto de ese consenso posteriormente. Esto es que es importante decirlo porque eh, eh, seguimos insistiendo desde el Gobierno en, en que, por supuesto, queremos que esto sea un plan de país, porque es un plan de país, y por tanto tenemos que dialogar afinar, digamos que concreciones en el marco del diálogo social, en el marco de la discusión con los grupos parlamentarios que cada una de esas reformas en cada momento eh, establezca para dar lugar al proyecto de ley, al decreto ley, al marco jurídico que le da soporte a la reforma. Una reforma no es un papel que se manda a Bruselas, eh, tiene todo un recorrido posteriormente. Decirle también que en ese mismo marco, a continuación que se mande a Bruselas, eh, se irá eh, publicando, eh, entiendo que en la página web de Moncloa, que se está adaptando para que soporte eh, los ficheros que son tan, tan importantes, pero añadida, eh, de forma añadida, y le contesto las siguientes preguntas, los ministros a lo largo de los próximos días van a poder… Eh, presentar su, propio, su propia ficha o el conjunto de fichas que tienen que ver con su departamento, con el desarrollo de esas políticas y las preguntas respecto a cuándo la ventanilla única, cuándo las licitaciones, eh, en qué ha concluido la llamada de interés que se ha hecho en la convocatoria a, toda, a todas las empresas, que saben que ha habido muchas, de algunas se ha dado cuenta la última de eh, inteligencia artificial, pero hay muchas otras que se han venido desarrollando y podrán ustedes también preguntarles detalles que probablemente no vayan incorporadas ni siquiera en las propias componentes. ¿no? Por tanto, transparencia en este sentido desde el primer momento y, y, y hay una riqueza en el conjunto de la ficha que intentaremos ir desgranando a lo largo de las próximas semanas y que haremos eh, cada vez que se eh, establezca un hito del plan de recuperación, también lo haremos. Esto es paralelo con el calendario que se está acordando con Bruselas de cuándo se van a producir los pagos. ¿Mm? Los pagos ya no van en dirección a cómo se producen en el marco financiero plurianual, que es una vez que se ha efectuado de forma fehaciente el gasto, sino que va también referido a los hitos y a los objetivos de las inversiones, pero también de las reformas. Dicho de otra manera, el hecho de cristalizar... Una de las reformas te permite también recibir una parte del pago, no solo cuando el dinero se transforma en inversión. ¿eh? Creo que me explico, es un tema algo complejo, pero creo que me explico que, que hay un calendario de pagos que va en relación con el cumplimiento de hitos y objetivos que, que también ¿no? os iremos expresando a lo largo de la próxima semana, eh, de manera, pues estamos hablándolo con la comisión, de manera que eh, en el año 2021. Se tiene que producir el anticipo del pago de todo, lo, de todo el, el programa y, por otra parte, en el primer semestre se producirá el primer pago del cumplimiento de hitos y objetivos que están vinculados a las inversiones y a las propias reformas. Sé que es un poco complejo, pero es por ello que tenemos que ir desgranándolo y lo van a entender ustedes mucho mejor cuando cada ministro explique en el marco de su política cómo tiene prevista la hoja de ruta. Celebración de la conferencia sectorial, traslado a, lo, eh, a las comunidades autónomas, requisitos que se le ponen a las comunidades autónomas, tiempo de ejercicio de esas inversiones. Ese nivel de detalle lo van a conocer ustedes por boca de los ministros. Ni siquiera en el propio plan, como entenderán, sería imposible que un plan de 140.000 millones eh, contemplara esto, viene recogido. Bien, pasamos a la videoconferencia del turno de Rosa de, del periódico. Hola, buenos días a todos. Buenos días, ministra. Sí, te escuchamos, eh, Gracias. Eh, yo quería preguntarle, ministra, por su ficha. La ficha de su ministerio eh, que forma parte del plan, del plan de, de recuperación, transformación y resiliencia. Le pregunto por su ficha porque creo que tiene mucho que ver con los datos que nos está eh, eh, explicando hoy respecto, respecto a la senda de déficit. Nos ha explicado que es una senda inercial, que no incorpora probablemente las reformas que sí que van en el plan de recuperación, pero creo que es una ocasión para que usted nos pueda anticipar el cronograma de las reformas que forman parte de su ministerio y cómo impactarían en un periodo que coincide con el de la legislatura, básicamente, ¿no? En el, el periodo de la senda de déficit que nos ha presentado hoy, ¿no? Creo más o menos creo que no, creo que coincide. Eh, bueno, creo además que es que en otros planes de estabilidad de años pasados había los dos escenarios, el escenario inercial y el escenario de reformas la verdad que he hecho de menos esta, esta consideración que nos la pueda hacer no sé si, si la ausencia, si es que no está en el plan de estabilidad de este de esta escenario con reformas tiene que ver algo con las elecciones de Madrid y con que a lo mejor no, no, no resultaría conveniente explicar algunas subidas de impuestos. Gracias, ministra. Creo que me bueno, yo, yo me llama la atención, Rosa, la propia formulación de tu pregunta, ¿no? eh, eh, eh, que tenga que ver, vamos a ver, el escenario inercial en un momento de incertidumbre como el que se está planteando es el que todos los países vamos a adoptar. Es que no hay en este momento capacidad de ir más allá eh, sobre eh, la previsión de cierre de la, de la pandemia, sobre la previsión del comportamiento del sistema productivo y, por tanto, el escenario inercial es el prudente que tenemos que adoptar en este momento, en la medida –y lo he explicado anteriormente– en la que se vayan cristalizando… Eh, en el acuerdo del diálogo social, en el acuerdo parlamentario, las sucesivas reformas que impactan en algunos parámetros, en otros no, iremos actualizando a través del DBP y de la propia actualización del plan de estabilidad que se produce cada año, iremos actualizando los datos en función de la estadística concreta que en cada momento se tenga. Digo con esto… Yo creo que los que habéis seguido eh, digamos que la política económica en los últimos años sabéis perfectamente que se hace al principio, en la primera senda que se manda, que abarca un mayor volumen de, de años, un escenario inercial bastante conservador en el comportamiento de las cuentas públicas y, posteriormente, conforme se va adentrando uno en el ciclo, va incorporando elementos que en la actualización eh, denota ¿no? Elemento, elementos distintos. Yo creo que con la información disponible, que en este momento tenemos, eh, el único dato consistente que podemos mandar es el dato de reforma fiscal, eh, perdón, el dato de, de inercial. Sería imposible eh, hacer en un plazo de corte, tan corto de tiempo, con una incertidumbre tan grande, es que ni siquiera la comisión lo está solicitando, porque sabe de la complejidad. ¿no? El meter desde. Eh, ante un paquete de reformas que abarca al conjunto del país, meter el impacto sobre empleo, meter el impacto sobre el sistema de pensiones, meter el impacto sobre el, el, la variación y la competitividad de nuestro modelo productivo, meter el impacto sobre eh, cómo se va a comportar nuestro impuesto de sociedades en relación con la digitalización, paso a paso. Yo creo que hay que ir paso firme, paso a paso. Este es el escenario que la comisión va a manejar, sin eh, las reformas que se le, se le anexan y, Conforme se vaya adoptando ese tipo de medida, insisto, Rosa, que hay que concretarla con diálogo y transparencia. Hay enumeración de esa reforma, pero la manera concreta donde un parámetro modula o no modula un factor o otro factor… ¿Se va a hacer en el marco del diálogo social o se hará en el marco del pacto de Toledo o se hará en el marco de la negociación con los grupos parlamentarios? Y también hay que entender que eh, eh, tenemos que darnos esa capacidad de poder charlar y dialogar con el conjunto de, de la. De, de la de las formaciones políticas ¿no? del arco parlamentario. En concreto, en materia de reforma fiscal, tienen ustedes, porque, porque así se explicó en el documento eh, que el presidente eh, ya trasladó, después de, del Consejo de Ministros y en el Congreso de los Diputados, que tiene que ver, primero, se hace una enumeración de las eh, eh, reformas fiscales de las medidas que se adoptaron en el año 20%, y se trasladan cuáles fueron esas medidas para eh, eh, permitirnos que no se produjera una caída a plomo de la recaudación. Saben ustedes que las reformas que ahí se incorporaron fueron reformas bastante de matices, es decir, que el impacto ¿no? que tiene sobre, sobre el saldo fiscal no es un impacto significativo importante. Y, eh, posteriormente, eh, se comunica y se establece como hito la creación del grupo de expertos que irá progresivamente abordando elementos y se traslada con mucha claridad que la reforma fiscal acompañará el crecimiento económico y que estará condicionando, acompañando las cifras de crecimiento económico. Y es por ello que hay una flexibilidad en la puesta en marcha de la reforma en función a cómo cada año se vaya comportando la previsión del PIB. No sé si te contesto, pero creo que te puedo contestar porque no se establecen ¿no? ni meses del año, ni reformas concretas del año, porque la Comisión es consciente que cualquier elemento de reforma fiscal tiene que acompañar el crecimiento económico y siempre hemos dicho que estará supeditada esa reforma al crecimiento económico y la creación de empleo y, por tanto, habrá que impactarla en función de esa característica. Seguimos la videoconferencia. Juan de, de Cinco días. Sí, hola, buenos días. ¿Me escuchan? Perfectamente, Juan de. Estupendo. Yo tenía varias cuestiones. La primera al hilo de, de la que hacía Rosa, eh, teniendo en cuenta que la proyección que nos han presentado es inercial y sin, y sin medidas y a falta de que se concreten, como estaba diciendo que, que estaría pendiente, sí me gustaría saber si su proyección es que una vez que se implementen las medidas que se van a presentar en el plan y se concreten, bajaríamos de ese umbral del 3% de, de déficit, del umbral de déficit excesivo, no sé si lo tienen previsto de cara al año 2023 cuando previsiblemente se podrían levantar ya la suspensión de las reglas fiscales o en qué momento de, de la proyección que nos presentan consideran que se podría lograr una vez que se tomen las medidas. Y luego en paralelo quería preguntarle dos matices que no hemos podido bien, ver bien la presentación desde, desde aquí en remoto. No sé si está el dato, quería saber en el caso de los ingresos públicos que decía que se aproximarán a los de 2019, no sé si estarían por encima, por debajo, puede dar la, la cifra concreta. Quería saber también cuál es el dato previsto del de, de gasto sobre el, el PIB. Y si éste incorpora ya una ampliación de los ERTE y en tal caso hasta cuándo, si hablamos de tres meses más o para el conjunto del año. Y finalmente una aclaración. En respuesta a otra compañera creo que me ha parecido entenderle que a consecuencia del plan de recuperación se espera un primer pago en forma de anticipo a lo largo del año. Pero decía que el primer pago semestral llegaría en el primer semestre. Me ha parecido entenderle. No sé si ya dan por hecho que será en 2022 o si consideran que, que puede ser a finales de este año. Gracias. Gracias, gracias, Juande. Eh, ahora eh, las Secretarías de Estado te dan el dato eh, más concreto. Claro, eh, se entiende que todas las reformas que acompañan al plan eh, son reformas que van dirigidas a estimular ese crecimiento económico, por tanto, en la medida en que ese crecimiento económico se estimule, el saldo fiscal será más favorable van dirigidas a provocar sostenibilidad de determinados sistemas de protección. Quizás el más importante en esta dirección es seguridad social, ¿eh? que ven ustedes que tiene una senda en la que en los últimos años eh, experimenta un ligero incremento. A pesar de eso, creo que eh, también la senda actual pone de manifiesto el que se está produciendo una contención básicamente por la transferencia equilibradora que la, que la Administración Central está produciendo en Seguridad Social. Esa transferencia equilibradora en el escenario inercial se mantiene constante, ¿de acuerdo?, para que no artefacte ¿sí? el, el, el inercial, eh, de forma que se entiende que eh, el, el, las medidas del Pacto de Toledo eh, deberían de empezar a tener efecto a lo largo de esta senda, ¿sí? en los últimos años de esta senda. Pero eso todavía, insisto, como está todavía trabajándose, Seguridad Social está trabajando en el marco del diálogo social eh, la fecha y las medidas ya más concretas de implementación del pacto de Toledo, pues eh, ya el ministro Escriba podrá aproximar la próxima semana cuando presente sus componentes, podrá aproximar su previsión, pero cada año, como vengo diciendo, se tendrá que aterrizar aún más sobre las medidas que se van a poner en marcha en ese elemento. Por tanto. Con toda la cautela y sin ningún compromiso todavía en esta materia, porque hay mucho que hablar a lo largo de los próximos años con Bruselas, parece que el escenario del año 2024 estaría en el entorno de eh, abandono o permanencia por los pelos del procedimiento de déficit excesivo. Pero se entiende que sobre ese entorno estaremos acercándonos a la salida o no ya, de, ya veremos en función de cómo y cuándo se impacten las reformas más importantes que se tienen pendientes. Igual pasa con la reforma fiscal. ¿Mm? Dependiendo de cómo se comporte el crecimiento económico, estaremos en condiciones de aplicar de una u otra manera, de forma graduada, esa reforma fiscal a mayor crecimiento económico, mayor capacidad, a menor crecimiento económico, más necesidad de seguir acompañando con estímulos fiscales la recuperación. Por eso digo que el escenario no es nada fácil. Les puedo decir que ha sido realmente un ejercicio complejo. Hace tanto la previsión del cuadro macroeconómico como, eh, incluso, ¿no? cuando tienen los datos del primer trimestre, tienen la sensación ya de que tienes que volver a cambiar los cuadros, ¿no? Porque la velocidad en la que se registra el control pandémico o mm, la ola altera totalmente los, los resultados macroeconómicos. Pero se entiende que ese saldo fiscal debería mejorarse, en la medida en que las reformas se vayan a implementar. Esa es la intención del Gobierno y, por tanto, eso es lo que tendremos que ir cada año, cuando ya se, eh, eh, se activen las reglas fiscales, tendremos que pactar con Europa, ¿no?, el ritmo y la manera en que eso impacta. Sobre ingresos públicos, Inés. Sí, pues, efectivamente, entiendo que pregunta. Básicamente, por los ingresos eh, que proceden del ámbito de los impuestos… Ah, que me lo acerque, vale, gracias. Del ámbito de los impuestos, y efectivamente en 2019 pasamos de 277.000 millones a 275.000 en 2021. La desagregación, el desglose, es diferente. Si atendemos a la parte de los impuestos de la renta patrimonio, sí que hay una clara incluso recuperación respecto del 19, de 129.000 a 134.000, la ministra... Ha explicado, eh, lógicamente, que la protección de la renta ha tenido un impacto directo en estos ingresos y también la recuperación en el ejercicio 21 del impuesto de sociedades. Y, sin embargo, en el desglose eh, que corresponde a los impuestos sobre el consumo, sobre las importaciones, hay todavía una ralentización en la recuperación y en el 2019 fueron 142.000 mil y ahora tenemos previsto 136.000, lógicamente, pues derivado de el consumo y todavía la recuperación que tenemos pendiente del total, la plena eh, funcionamiento de las importaciones. Las comparativas se hacen en base al 19, ¿no?, prepandemia, ¿no?, para que no el año 20 eh, lo, intentamos, lo intentamos obviar para que tengan más fácil la explicación de cifras. María José, sobre gasto de PIB. Eh, perdón, el gasto PI en el año 2021 está en un 48,9 y si miramos… Perdón, el referido del 19 mmm, es que no lo tengo aquí en el peso… Disculpen un segundo. Bueno, pues tendría, se vamos, puedo decir el número de 523.441 millones, es que no está referido en el 19, como aquí está a partir del 20, perdón. Y estaríamos en el 21 en 591.789, claro, el año 21 todavía tiene peso de protección por la pandemia y, y luego ya en el 22 pues ya pasa a 583.000, muy por encima del 19 y así se mantiene. Vale. En cualquier caso, ese dato eh, en el porcentaje sobre PIB… Os lo damos posteriormente, si os parece, a través del gabinete de prensa. Y deciros que para el año 21, en las preguntas que se hacían más en términos de qué se incorpora, para el año 21 hay incorporación del de, eh, escenario de prolongación de los ERTE, hay todavía que negociar y, por tanto, eh, es un, una materia que se tiene que trabajar entre trabajo y seguridad social con las organizaciones sindicales y empresariales. Hay que ver la forma que adquiere… Ese ERTE eh, durante el resto del año durante el periodo donde todavía tengamos una vacunación por debajo de, la, de, la, de lo que se considere eh, como correcto, eh, está incorporado, por tanto, a la pregunta, eh, está incorporado, pero todavía hay que negociar ese ERTE en qué forma y de qué manera se desarrolla. Y en relación con los pagos que se planteaba, no me refería al 22, me refería al 21, eh, el comienzo del, del plan… Permite un anticipo de la totalidad del plan, que es el dinero que, que os decía que una vez que se apruebe el plan vendría, más allá del cumplimiento de hitos y objetivos. Y luego, vinculado al cumplimiento de hitos y objetivos primer semestre, nuestra intención es que Europa eh, proceda al abono, no sé en qué mes, eh, pero digamos el, de los datos respecto al primer, trim, al primer semestre, que proceda al abono pues, en el mes de julio, agosto, septiembre, cuando, cuando proceda para poder seguir implementando el plan sin necesidad de tener que recurrir a la deuda, ¿no? que, que es, como saben, el mecanismo al que recurrimos por tenerlo en la previsión presupuestaria. Eh, la comisión, saben ustedes que en este marco, eh, tanto Francia, Alemania, Italia, España, estamos presionando mucho para que no se, demore, no se demoren los pagos. De ahí que estamos animando a la presentación ya de los planes por parte de todos los Estados miembros a que se remitan al Parlamento Europeo, ya que ya se vayan aprobando porque, si no, se puede producir un retraso en el calendario de pago, que, en cualquier caso, yo no contemplo otra opción a que no se produzca en el año 21. <ríe> en ningún caso contemplo el que eh, no se haga ningún pago en el año 21. ¿eh? Eh, esta es mi, eh, en fin, mi previsión, pero la comisión manda respecto a esta materia. Bien, volvemos a la sala. Laura, del país. Hola, sí, se me escucha. Hola, muy buenos días. Muchas gracias. Yo tenía unas dudas. Vuelvo a los datos de la, de la recaudación tributaria. No sé si no me he enterado antes, dato, dado el dato, es eh, cuánto va a crecer en porcentaje la recaudación del de, total de los de los impuestos este año. Luego tenía otra duda sobre el déficit de las comunidades, que se da un aumento hasta el 0,7%. No he entendido muy bien la razón y luego quería preguntar esos 13.000 millones que se van a dar eh, para cubrir la mitad del, del, del déficit de referencia que, que se estima, si, si ya se ha hecho reparto, cuándo se va a hacer. Y luego eh, tenía una duda sobre el tema de este escenario que es inercial. Eh, lo que entiendo es que, claro, no incluye las nuevas reformas, pero sí en materia fiscal, todo lo que se aprobó el año pasado, tanto los presupuestos como las nuevas figuras fiscales. Y quería preguntar si la estimación de recaudación de todas estas nuevas figuras eh, pues se ha rebajado ante, ante una ralentización del crecimiento prevista para este año y cuánto. Y, que entiendo que no lo tienen, pero bueno, pregunto, eh, la reforma fiscal que se prevé, que presente el comité, su plan el año que viene, qué efectos podrá, podrá tener en el déficit y cuándo se va a producir, que entiendo que ya igual será en 2023. Gracias. Bien, eh, mirando el tema de la recaudación de los datos concretos, te contesto yo respecto a si ¿sí hemos impactado en el año 21 los posibles retrasos de la puesta en marcha de las medidas aprobadas en el año anterior, ¿vale? sobre la recaudación proyectada del 21 que alumbra ese 8,4%. Si está ya incorporado lo que ya conocemos, que es que la ley de fraude fiscal va un poco más retrasada de lo que nos gustaría, eh, aunque en las figuras fiscales de, de Google y Tasa Tobin no hay ninguna variación respecto a lo previo, ¿de acuerdo? No hay ningún dato eh, y hay una previsión similar a la que se producía cuando se hizo la eh, proyección presupuestaria. ¿eh? No, no hay ningún tema ahí, que yo sepa, Inés… Que nos haya cambiado ninguna de esa previsión. Ella contesta ahora de la, del resto de la parte. Terminando con esta parte fiscal… Vamos a ver, nosotros siempre hemos dicho, y así se lo hemos trasladado a la Comisión, que la previsión, la voluntad del Gobierno de España es de forma progresiva ir acercándonos a la media europea en la previsión de en la presión fiscal y en la previsión de, de ingresos frente al PIB. Esa es una línea que ellos saben que es un compromiso del Gobierno, pero también saben que siempre hemos trasladado con mucha cautela justo ante una pandemia de estas dimensiones y una caída del PIB de estas dimensiones, que la reforma fiscal hay que acompasarla a esa situación del tejido productivo. Y, por ello, tenemos que evaluar en cada momento y cada año presupuestario cuáles van a ser las previsiones reales de crecimiento que ha ocurrido el año anterior y de qué manera esa eh, eh, eh, reforma fiscal se puede aplicar o se tiene que demorar o tiene que tener diferentes fases. Entonces, por eso, la reforma fiscal, cuando ocurra, tendrá un impacto en el saldo fiscal, pero actualmente no se contempla dentro de la cifra que planteamos. este Digamos un poco eh, el escenario en el, que, en el que nos hemos movido. Esto no tiene nada que ver, como antes me trasladaba Rosa, ¿no? no tiene nada que ver con nada coyuntural de convocatorias electorales ni nada que se le parezca. Es que realmente la previsión del crecimiento tenemos que ir sondeándola, cada trimestre, para saber si cuando se presenten los presupuestos de un año, del siguiente año o del siguiente año, hay capacidad de acompañar o no ese incremento de recaudación. No es un tema eh, que tenga que ver con nada en particular, porque ya saben eh, cuáles son las previsiones que el Gobierno tiene. La creación del comité de expertos se ha hecho, el, el, las modificaciones legales ya se hicieron en, en el año 20 y, por tanto, nosotros siempre hemos alumbrado ¿no? cuál va a ser nuestra hoja de ruta, pero en concreto, ¿qué se va a hacer? Para eso hemos creado el comité de expertos que nos irá dando pauta a lo largo de los próximos años. Igual ocurre con la financiación autonómica, y entró en el capítulo de comunidades autónomas. ¿eh? Nosotros en el inercial no tenemos incorporado ningún mecanismo eh, respecto a las comunidades autónomas. Pero sí hay una previsión de mantenimiento de sus ingresos, ¿eh? que se acompañan por una parte, porque el crecimiento económico –y esto es un elemento– eh, muy interesante, que también ¿no? eh, requeriría de un mayor detalle eh, en una sesión más larga, el modelo de financiación autonómica, cuando rueda, si me permiten esta expresión, en un escenario de crecimiento económico, tiene un rendimiento razonable. Cuando rueda en un escenario de caída de los ingresos, tiene un comportamiento lamentable. ¿De acuerdo? O sea… Para que vean, vean ustedes qué ocurre con el modelo de financiación. A veces es un amortiguador real. Cuando el crecimiento está aumentando es un amortiguador real. El problema es que es un modelo, para que me entiendan, como si estuviera pensado para épocas expansivas y, sin embargo, no tiene ningún mecanismo de garantía cuando caen los ingresos. Es uno de, de los diagnósticos más importantes que hacemos sobre el modelo de financiación. Por tanto, los ingresos de las comunidades van acompañando al ciclo económico, donde el comportamiento de los ingresos es mucho mejor del que venimos observando año 20 o año 21. En cualquier caso, me preguntaba sobre la transferencia de los 13.486 millones. Eh, lo, estamos trabajando técnicamente cómo se va a producir la, la, el reparto, la distribución. Saben ustedes que nunca llueve a gusto… De las comunidades autónomas hay algunos que les gusta más que se pondere población, otros les gusta más que se pondere PIB y si preguntamos como hemos preguntado, para todos los gustos, o sea, cada uno quiere un modelo de financiación para él mismo, para todos los gustos, de manera que estamos intentando ver si podemos conjugar varios factores para que no sea binario, población o no población, varios factores que habitualmente luego se traduce en que nadie está contento del todo con el reparto pero es más justo para todos, ¿no? Entonces, en ese en ese ámbito, y bueno, yo diría que en las próximas semanas eh, lo podremos ir viendo. Sí, eh, a la sí, parte, sí, de ingreso. Efectivamente, sí, eh, el dato era correcto, el 7,6 de, de crecimiento en 2021, y venimos de una caída, efectivamente, del 7,8 en el ejercicio 20. Dos claves fundamentales, la recuperación de las rentas, que en el cuadro macro subyacente, lo vais a visualizar, se están recuperando en un 4% y la otra cuestión fundamental, el consumo final privado, que también… Retoma un impulso importantísimo en el cuadro macro, eh, elevándose a un 7,1%. ¿vale? Estos son los dos tractores de esa recaudación. Efectivamente, como uh, se ha explicado, como ha explicado la ministra, sí que hay un impacto de la revisión de, del escenario macroeconómico, porque hay, hay variables como eh, pues no sé, la inversión en construcción, por ejemplo, baja dos, cinco puntos porcentuales y el, el, el PIB nominal ...en tres puntos, pero aún así se compensa, como se explicaba anteriormente... ...con la partida a, a final del 2020, que fue más favorable de lo previsto. Por tanto, hay un equilibrio muy, muy importante. Seguimos en la sala. Eduardo, el español. A ver, si me, si me apaño. Hola, ministra, ¿qué tal? Eh, yo tenía una duda respecto al tema de deuda pública y su evolución... Pone que de 2021 a 2022 caerán más de cuatro puntos, de 2022 a 2023, unos dos puntos y, de repente, de 2023 a 2024, un poco más de un punto. Lo que le quería preguntar es, en esta evolución entiendo que se tiene en cuenta que se mantendrán las tasas, de, las tasas de interés ultra bajas del Banco Central Europeo, pero me gustaría saber qué pasa si al final de esa evolución, sobre todo teniendo en cuenta que la deuda pública va a seguir muy, muy, muy elevada. Y para continuar… ¿Cuándo se presentaría el plan de reequilibrio al que obliga la ley de estabilidad presupuestaria? Y tan solo una cosa más por una pregunta que le ha he hecho un compañero. Usted ha comentado que en la previsión de 2021 se incluye esa prevista ampliación del ERTE. Hay que ver cómo será, pero ya se incluye. ¿Nos podría decir en qué medida? ¿En millones, en porcentaje de PIB, unas decimicas, unas cifricas que nos llevemos a la boca, ministra? Muchísimas gracias. Como, es como, como te diría, no, en términos jocosos, eh, no te puedo dar el resultado de la ecuación porque si no se averiguan los factores previos. ¿no? Hay una negociación. ¿De acuerdo? Hay una negociación. No, por eso. <risa> Hombre, claro, hago una previsión. Pero vamos, es que las, las previsiones siempre manejan probabilidades. Siempre. Digo esto porque al final alguien dice que usted exactamente no cumplió con esta previsión. Oiga, es que como su nombre indica, es una previsión, no es una certificación sobre algo Entonces, yo tengo una previsión de cómo se va a comportar ese gasto, teniendo en cuenta que el número de trabajadores va a la baja. Eh, ya le he dado al principio de mi intervención los datos de cómo cada día, mientras que esté controlada la pandemia sanitaria, van saliendo mayor número de trabajadores de los ERTE, de qué manera se puede comportar la cotización. Pero me permites, Eduardo, que lo explique cuando eh, eh, traslademos el acuerdo en el marco del diálogo social. ¿Eh? No antes… Porque, porque si no, ya nos agarramos a esa cifra y por tanto ya no tengo capacidad de negociación. ¿Mm? Eh, como en cualquier negociación. Eh, y siempre eh, podremos estar por encima, podremos estar por debajo, porque se habla de previsiones. Y las previsiones, previsiones son. En relación con la deuda pública, ahora en cualquier caso, Inés podrá, podrá comentar. Yo creo que pone de manifiesto la senda que hay un claro, un claro eh, compromiso del Gobierno de España a pesar de lo que ha supuesto en materia de estímulo fiscal cara al endeudamiento esta situación de pandemia, sobre todo año 20 y año 21, el que vamos en una reducción progresiva con escalones importantes a lo largo de los últimos periodos y teniendo en cuenta también, que es otro dato que quería poner de manifiesto, que al estar, digamos de alguna manera, al haber decidido que las transferencias se consumen a lo largo de este periodo, para los periodos siguientes, pasando ya estos años, tenemos también a nuestra disposición los fondos de recuperación con los préstamos. ¿sí? Los 70.000 millones que, evidentemente, en el escenario inercial no están, porque además no están los, los años, no rueda sobre los años, en los que previsiblemente se incorporaría ese nuevo estímulo. ¿eh? En este momento no está, pero yo creo que hay un esfuerzo muy importante con la deuda. Usted me pregunta, ¿requilibrio? Cuando hablemos de reequilibrio tenemos que hablar de eh, vuelta de las reglas fiscales, diálogo con Bruselas respecto al ritmo de reducción de la senda, que evidentemente siendo este inercial será un ritmo que tendremos que hablar con ellos y negociar con ellos, y eh, ese reequilibrio tiene que ser visto o observado teniendo en cuenta las reformas que se quieren plantear, porque parte de mi plan de reequilibrio... Consiste en la implantación de la reforma. No sé si me he explicado. ¿Mm? Como todo empieza por R, en ¿eh? reequilibrio, reforma, re, recuperación, pues llega un momento en que eh, eh, parece esto un trabalengua. Es decir, ¿el plan de reequilibrio en qué va a consistir? Eh, ministra, ¿el plan de reequilibrio va a consistir en un ajuste del gasto público? ¿no? Esa es la pregunta siempre o va a consistir en un incremento de la recaudación, o va a consistir… Entonces, yo diría, tendrá que haber, por una parte, una, eh, un incremento de la recaudación, fruto de solo el ciclo, ya de una manera importante. Luego habrá que ir acompasando los elementos que tienen que ver con la reforma fiscal. Y, en, en términos de gasto, es evidente que en este momento hay un estímulo dentro del gasto, que eh, tiene sentido por la pandemia. Y me estoy refiriendo a los refuerzos, las ayudas a las empresas, el volumen de trabajadores en ERTE. Aunque haya una vocación de que el ERTE pueda permanecer en el futuro como mecanismo de flexibilización del mercado laboral, evidentemente no va a ser en los términos en los que hemos asistido, donde hemos alcanzado tres millones de trabajadores. ¿no? Entonces, tiempo habrá del plan de reequilibrio que contemplará, que contemplará medidas sobre los ingresos y contemplará medidas del gasto, pero hoy lo que tenemos que consolidar es la recuperación económica, la creación de empleo y en, eh, cuando ya la Comisión Europea active las reglas fiscales, que espero que sean en el año 23, eh, porque nuestra posición es que el año 22 deberían de permanecer los estímulos, entonces ya podremos hablar de todo lo demás. Y quiero recordarte, Eduardo, que hablar de todo lo demás implica también la revisión de las normas sobre las que eh, eh, circula o sobre las que rige los procedimientos de déficit excesivo. Previo a la pandemia, se estaba produciendo en Europa un cuestionamiento en el sentido de si eran los parámetros que mejor permitían conocer la situación y la sostenibilidad del país. Y, por tanto, estoy convencida de que va a haber un debate europeo respecto a cuándo se reanudan las reglas fiscales y bajo qué parámetros se tienen que reanudar las reglas fiscales. Me refiero peso de la regla de gasto, peso del déficit, y peso de la deuda. Sí, pues con, para el dato concreto de deuda, efectivamente en 2021 ya se observa una mejora respecto a 2020. Estamos en el 119,5 frente al 120 que venimos. Claramente efecto denominador positivo del crecimiento. La senda 21-24. Mejora en siete puntos porcentuales. Efectivamente, finalizamos en 2024 con 112,1, que, como sabemos, responde al comportamiento del déficit, del déficit público, del déficit primario, y también al ritmo del crecimiento de, de la economía. El esfuerzo final, como bien indicaba, es menor porque el déficit ya es menor y el crecimiento se, se atenúa, ¿vale? Y, por supuesto, es un, un escenario inercial como venimos reiterando. Pues Exacto, sí, sí, sí, la, el interés. Constante. Sí, sí, no contemplamos. <risa> no, ninguna catástrofe. no contemplamos que haya ningún tipo de retirada de los estímulos del Banco Central Europeo. No, por Dios, Eduardo, estamos, creemos que la política europea que se está desarrollando es la correcta y, por tanto, no esperamos, no esperamos novedades. ¿Alguna pregunta más, Yama? Sí, uh, una más en, de Bruno, de la información. No se te escucha, Bruno. Y, y creo que se te ha ido. Bueno, pasamos a la sala. David. ¿Hola? ¡Ay, Bruno! Se te escucha, perdón. No, baja, baja, baja, baja, baja, baja. Baja un poquito. ¿Es no eso si yo o es el, el móvil que estoy teniendo problemas con la conexión? ¿Me escucháis bien ahora? Ahora sí, ahora sí. Perfecto. Eh, bueno, do, eh, dos cuestiones. Una, eh, le he entendido de la última respuesta que, que en ese escenario inercial. Eh, su previsión es que en 2020 no se reimplanten las reglas fiscales europeas hasta 2023. Entiendo que eh, la, re, la reinstauración de la ley de estabilidad presupuestaria nuestra sería ocurriría lo mismo, sería en 2023. Ese es el, el panorama dentro de, de, de, de, esa, de esa proyección, esa es una de las preguntas… También me gustaría saber si eh, la, la proyección que nos han trasladado hoy contempla que en 2022 aún haya vigentes eh, alguna de las medidas de estímulo eh, puestas en marcha con, con la COVID dentro de los llamados escudos social, económico, etcétera O bien ya eh, estarían totalmente replegadas para, para esa para esa fecha. Y por último, eh, desde el Banco de España, AIREF, eh, se ha insistido mucho en los últimos meses en la necesidad de ser muy concretos en, en, eh, en las medidas que se iban a tomar para eh, devolver las cuentas a una senda de sostenibilidad, eh, principalmente por, por, bueno, por una cuestión casi reputacional. ¿no? Eh, entiendo que han, que han valorado esa posibilidad y de alguna manera eh, la han descartado eligiendo esta senda inercial por. Los argumentos que he ido desgranando, pero eh, bueno, simplemente me gustaría tener una reflexión suya eh, en bien, relación entendido. a si considera que puede tener eh, algún coste reputacional. Muchas gracias sí. y perdón por el grito de antes. No, no, no, nada, nada, nada. Por si alguno en la sala estaba despistado, se ha, <risa> se ha despertado. No, eh, Bruno, la ley orgánica está en vigor. Yo esto es una cosa que siempre repito porque algunos dicen, ¿cuándo volveremos a la ley orgánica? No, no, la ley orgánica rige. Lo que ocurre es que la propia ley orgánica contemplaba una excepcionalidad y contemplaba que en un escenario probablemente ni siquiera pensado cuando se hizo la ley orgánica, en un escenario de suspensión ¿no? de las reglas fiscales, eh, pues se establecía también un escenario de suspensión nacional de las propias reglas fiscales. ¿no? Eh, ¿Esto qué significa? ¿Esto es caprichoso? No, es que esto tiene una lógica. Yo creo que hay que entender la lógica del por qué la ley contempla que no rigen los parámetros sancionadores en una ausencia de en un, en un escenario de ausencia de reglas fiscales tanto para Europa como para a nivel nacional porque la administración central se relaciona con otros subsectores, entre ellos comunidades autónomas y tiene que saber cuál es el comportamiento que se tiene que esperar respecto a las comunidades autónomas, ¿no? Estando en vigor la ley orgánica, lo que no está en vigor en el momento en que están suspendidas las reglas fiscales, son objetivos fijaos de déficit o de deuda que condicionan la cascada de actuaciones que se implementan cuando se incumplen. ¿Eh? Esa es la parte que está suspendida, el que no se pueden activar los mecanismos compensatorios o sancionadores sobre el incumplimiento de unos parámetros que, por el hecho de estar suspendidos, no pueden regir. O sea, yo no le puedo decir a una comunidad autónoma, bueno, podría hacerlo, pero sería incoherente por mi parte decirle a una comunidad autónoma, usted o cumple con el objetivo este o yo le voy a pedir un plan de ajuste. Claro, a mí cuando me, cuando me preguntáis, no a menudo, pero, ministra, ¿por qué no es el momento del plan de reequilibrio? No es el momento del plan de reequilibrio porque es marciano pensar que las comunidades autónomas puedan en este momento empezar a hacer un plan de ajuste de gasto cuando estamos expandiendo la protección de los servicios públicos. Entonces, la situación de la pandemia es coyuntural y, porque es coyuntural, ha provocado suspensión de reglas fiscales. Si no hubiera sido coyuntural y, por tanto, se prolongara en el tiempo, le puedo asegurar que la comisión no hubiera suspendido las reglas fiscales. Hubiera podido ampliar el margen del déficit que tenían los Estados miembros, pero desde el primer momento hubiera obligado al cumplimiento de una senda que hubiera estado previamente pactada. Entonces, yo creo que la reputación de nuestro país se pone de manifiesto, la buena reputación se pone de manifiesto cuando yo, en el día de hoy, sin reglas fiscales que me obliguen y sin que exista una exigencia establecida en un, en un número por parte de la comisión, presento una senda de estabilidad que casi me lleva a salida de procedimiento de excesivo en el año 2024, sin medidas. Por tanto, me dejo un margen en la aplicación de medidas a mis conversaciones con la comisión. No creo que sea el momento de, le, de la retirada de los estímulos fiscales. Y lo creemos nosotros y lo creen otros países como Francia, como Alemania o como Italia. O sea, retirar, pedir un plan de reequilibrio en este momento, que es lo mismo que decir retire los estímulos fiscales, es, un, un, es una rémora para el crecimiento económico. Y lo, y lo sabemos ya. Porque el cambio que está produciendo Europa respecto a cómo hay que salir de esta crisis viene producido también por el aprendizaje de la crisis anterior. Y sabemos que en la crisis anterior las exigencias de austeridad aplicadas en momentos en donde la situación económica era claramente complicada ralentizó ese crecimiento económico y, lo más grave, incorporó una crisis de desigualdad que lastraron la competitividad de los países y obligaron también a que mucho esfuerzo, mucha familia se tradujera ese plan de reequilibrio en sufrimiento y en precariedad. Entonces, por eso yo creo que estamos haciendo lo correcto Europa y España, que es dejar los planes de reequilibrio cuando se recuperen las reglas, que mi deseo es que sean el año 23 no solamente el de España, el de otros países, porque entendemos que para una mejor recuperación es mejor mantener los estímulos fiscales este año y el que viene. Pero eso está por decidir. Entonces, imagínense ¿no? que se reanudan las reglas fiscales para el año 23, pues probablemente la comisión querrá hablar de cómo se implementan las reformas y cuál va a ser el objetivo consensuado. Por eso yo decía al principio de esta intervención que esto es un escenario inercial, que es el escenario que marca el devenir del ingreso y el devenir del gasto, pero que va a sujetarse, seguro que sí, a las modificaciones que devengan de las decisiones europeas y también de las exigencias que se planteen respecto a una reducción más acelerada de esos objetivos, si es que la Comisión interpreta que es bueno que se produzca esa reducción acelerada o comparte con España que es mejor una reducción progresiva, en donde mar cl marcamos claramente dos de las mayores reducciones de nuestra historia. Es decir, que sin medida nos vamos a las dos reducciones más importantes de nuestra historia. Y yo creo que el dato del año 2020, sin duda para este Ejecutivo, ha sido en términos reputacionales un magnífico dato cara a rendirlo a la Comisión Europea. Muy bien, una... Muy bien una, pues. Una última pregunta. Ah, David del Mundo. Ah, para no dejarlo Daniel, con, la, con la palabra en la boca. ¿no? Sí, gracias. Daniel Biaña el Mundo. Unas cuestiones breves. Eh, le quería preguntar si ha habido algún avance en la situación de los convenios de ayudas directas y si ha habido alguna actualización de ese punto. Y luego dos temas más puramente impositivos. El ministro Macron ha afirmado en una entrevista eh, publicada hoy que mientras él sea presidente no habrá subida de impuestos y otras grandes potencias europeas están en una política de rebajas de impuestos. ¿Se está quedando sola España en su objetivo por elevar eh, los impuestos por esa reforma fiscal que, que usted eh, ambiciona. Y, ligada directamente con esto, eh, la OCDE apuntó ayer también que la carga fiscal de las familias es una de las más elevadas. Y la verdad es que eh, entre los economistas hay un gran debate sobre realmente cuál es la situación. En función un poco de la escuela que defiendan, pues unos dan unos datos y otros otros. Me gustaría, por favor, una reflexión sobre este punto. Gracias. Bien, ahora sobre, sobre el dato en concreto de la OCDE eh, le va a contestar la secretaria de Estado, pero sí decirle, eh, en materia de, de lo que implica, decía usted, las ayudas directas, ¿no?, los convenios de ayudas directas. Yo quiero transmitir que creo que tanto el Estado como las comunidades autónomas estamos haciendo un esfuerzo ímprobo por intentar que nuestro tejido productivo no tenga un daño estructural y le puedo actualizar los datos. A día de hoy, esta mañana, ya se han firmado 11 convenios de comunidades autónomas que son Cataluña, Galicia, Asturias, La Rioja, Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad de Madrid y Castilla-León he dicho 10 o 11, he dicho 11 es lo que he numerado, ¿no? <risa> eh, ya incluso se ha transferido dinero a dos comunidades autónomas, en concreto Extremadura y Castilla-La Mancha. Ya no solamente se ha firmado el convenio, sino que han, que han recibido esos fondos. Y, previsiblemente, en torno al 7 de mayo, se va a pagar, eh, me han puesto aquí Andalucía, pero no puede ser Andalucía porque no ha firmado el convenio, Madrid, Galicia, Comunidad Valenciana y Castilla-León. Eso respecto a la, a la, primera, a la primera pregunta. Eh, respecto a cómo a se, eh, se enuncia la segunda pregunta relativa a la reforma fiscal, eh, el, eh, he leído ¿no? eh, la información que ustedes publicaron, pero le quiero decir que eh, lo que ha dicho el señor Macron, lo que se está transmitiendo por parte de algunos países, está en relación con eh, eh, el momento en donde estamos viviendo esta crisis económica. Y no es distinto a lo que ha dicho el Gobierno de España. El Gobierno de España ha dicho siempre, siempre, que la reforma fiscal está supeditada a la recuperación económica. Pero no es que lo haya dicho, es que lo ha practicado año 2021, en donde en nuestro proyecto de presupuesto había algún elemento de ajuste menor, pero no ha habido ningún tipo de reforma fiscal de profundidad que haya incorporado ya recursos para el año 2021. Por tanto… Yo creo que las actuaciones del Gobierno de España están absolutamente en línea con las que se están produciendo en el conjunto de Europa. Eso sí, la eh, eh, vocación de tener unos servicios públicos de calidad, de que se produzca una sociedad justa, te tiene que llevar realmente a modernizar tu sistema tributario. Y yo insisto en esto. Siempre que se habla de la reforma fiscal se pone de manifiesto es que eh, lo que se quiere es subir impuestos. No, no, lo que se quiere es modernizar el sistema tributario y que afloren áreas de actividad que resultan opacas al radar actualmente de la fiscalidad analógica, y que, además, nuestra eh, pretensión, nuestra vocación de profundizar en alguna figura fiscal está absolutamente en línea con lo que se está produciendo a nivel internacional. Y es otra cosa que me gustaría poner de manifiesto, porque me hablan de que eh, eh, hay algunos países que se han pronunciado en un entorno, pero igualmente Estados Unidos… Francia y Alemania se están pronunciando en torno a que se tiene que producir un tipo efectivo en el impuesto de sociedades mucho más eh, próximo a las tesis que mantiene el Gobierno de España. Y eso es otra realidad que hay que poner de manifiesto. Estamos muy alineados con el debate que se está produciendo a nivel internacional, ¿no? O sobre eh, lo, lo, los criterios que ha marcado la OCDE o el, F o el Fondo Monetario Internacional respecto a cómo o, o de qué manera la riqueza debería aportar a la contribución a la recuperación económica. Yo me siento absolutamente en línea con los organismos internacionales y con las economías desarrolladas de nuestro entorno. Y la última. Sí, eh, se refiere, entiendo, a un trabajo recién, vamos, publicado por la OCDE sobre la, la carga fiscal en las familias, nosotros… Entendemos que, que la carga fiscal a las familias en España está por debajo de la media de la OCDE. Hay que tener en cuenta que el estudio incluye las cotizaciones sociales, que es un 70% aproximadamente del gravamen y acumulado frente al 30% que representa el IRPF. Además, en este grupo de análisis de la OCDE, lógicamente, hay países anglosajones, asiáticos, latinoamericanos, que tienen sistemas de protección social más débiles y esto evidentemente influye en la ISEGA, la comparativa. Las rentas laborales en España en el 20 precisamente no han, ca no han caído porque las hemos protegido. Sin embargo, en estos otros países no, no todos han, han actuado de la misma manera y puede que haya interferido en ese ranking y en cualquier caso sería un, una cuestión temporal. Conclusión, entendemos que, que la, carga de la, familia, la carga fiscal de la familia en España está por debajo de la media de la OCDE. Muy bien. Pues, siendo muy densa ¿no? el número de datos que se proporciona en la rueda de prensa, agradecer la paciencia y, por supuesto, como siempre, poner al Departamento de Prensa a disposición de todos vosotros durante la tarde, para que bueno, durante lo que queda de mañana y tarde, para que puedan ustedes consultar cualquier duda e, igualmente, sobre cualquier otra cuestión que consideren de interés eh, nosotros mismos y el Departamento de Economía. Seguro que también, respecto al cuadro macro, está para vuestra absoluta disposición. Gracias.